voy a explicar un poco lo que es este poema eh, que relata la vida y, y la muerte de José Lito de Arlo y de su peón, que era Blanque, Así que espero que le guste y se lo dedico a él, que, que le gusta demasiado y por eso, aunque ya <ríe> aunque ya hace muchos años no lo repito pero bueno, te lo voy a pedir. celito el gallo blanque llega al callejón ágil y aleta de un santo y el toro que va detrás el percalo olfateando el toro corre que corre queda indeciso buscando ¿dónde ya los alamares y el capote colorado ¿Dónde te has ido torero no te alcanzó El toro buscaba al hombre y el hombre ya estaba a salvo. Blanque desde la barrera vigilaba sin descanso, casi sin pestañear, con el aliento parado, con el corazón en asco, con el alerta en las manos. José solo en los medios le alegra jugueteando, con las banderillas verdes sobre el anillo dorado. Un repique de giralda venía desde lo alto. Blanque, siempre alerta pies y mano para correr hacia el toro, con elegancia y con garra. Más que elegante, eficaz. Que es también muy necesario, porque el arte del peón es ese. Estar sin estarlo. Tentar, fijar, ser ante hierro que y tener la flor de ingenio. Ese justo capotazo y ese hacer visto y lo visto sin alarde del santo. irse del todo y volverse rudo y rápido cuando la voz de José ¡Vamos Blanqué! le ha llamado Blanqué Berenguer Enrique que en el ajedrez hispano es más que peón un rey con su trono y con su barco ¿Quién puede en verdad ganar la pelea al valenciano? Cuando en las tardes difíciles salen los toros más el anquele suelta la tela con dureza de trayazo y les castiga, y les frena y es siempre su capotazo el que le deja a José, fijo el toro. Preparado, él es siempre el guardián, el ángel bueno, el cuando José se confía, blanqué más desconfiado, vigila tras la barrera Al pequeño de los gallos y toda prudencia es poca. Vamos Blanqué vete, pero no se va, se esconde del trágico Mayo, la plaza de Talavera, duro el cielo castellano. José, de espaldas al toro, prepara el pase, despacio, se confía, se regresa. la Verano oyó su pena y su llanto ¡Ay! Flor de los banderilleros ¿Qué hiciste después? Sonándolo en una cuadrilla en la otra con Granero con Ignacio y una tarde de Sevilla